con eh, un tema relevante por supuesto que se ha dado en los últimos eh, días tras la emergencia vivida en Osorno diversos sectores han solicitado que se termine la concesión de la empresa Sal. vamos a abordar este tema a esta hora junto a la senadora de la democracia cristiana, Jimena Rincón muchas gracias senadora, bienvenida Muchas gracias a ustedes. A ver, eh, aprovecho de preguntarle por lo que estábamos justamente transmitiendo hace algunos minutos. Terminó esta reunión entre el ministro de Obras Públicas y el presidente Sebastián Piñera. El ministro Moreno dijo que eh, se están ahorrando las compensaciones, hay que fortalecer la ley de servicios sanitarios, pero nada con respecto a. A concesión, caducarla o no, dijo de hecho que hay que esperar la eh, investigación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Bueno, antes antes de partir, eh, mis condolencias a ustedes por eh, la partida de Fidel Oyarzo gran Muchísimas periodista, gracias. gran amigo, tremendo maestro y creo que hoy día toda la comunidad de Televisión Nacional y el periodismo en general la, la siente. Uh -huh. Así que vayan para ustedes mi, mis palabras eh, muchas gracias. Hoy día. Sobre el, el tema que nos convoca, la verdad es que yo he estado en conversaciones permanentes con el alcalde Jaime Bertín desde hace ya varios días, hemos ido siguiendo este proceso y creo que aquí hay, hay dos cosas que hay que señalar. Primero, eh, lo que ocurrió eh, y, y lo que ha significado para la comunidad de, de Osorno y que hace dos años atrás también significó para la comunidad de Chañaral y que puede significar mañana para la comunidad del Maule. Y lo digo porque de repente la gente no entiende por qué la señora Rincón que es del Maule está en Osorno en el tema de ozono, claro. eh, porque este es un tema que obviamente afecta a una comunidad importante, afecta al país y puede tocarle a otros vivirla y tenemos que evitar que se repita. Eh, dicho aquello, eh, aquí hay una eh, negligencia, una no prevención, una falta de planes de contingencia de la empresa, pero también hay, eh, y esa es la otra cara de la moneda, una ausencia de la autoridad. Aquí uh -huh. la empresa decidió, para ahorrar desde el punto de vista de sus costos, tener una alternativa de generación eléctrica vía diésel. Sí. Eh, y la pregunta es, cuando hizo eso qué dijo el regulador? En este la caso autorizó, la superintendencia de servicios de, sanitarios. Exactamente. La autorizó, le pidió los planes de contingencia, pidió la capacitación... Eh, ¿Cuáles fue, fueron las preguntas que se hizo el ente regulador respecto a esta decisión? Mira, de la tengo empresa? un segundo ahí. Las, eh, la superintendencia, de hecho, se le preguntó justamente por esto, que finalmente termina la filtración de hidrocarburos, de petróleo, y dijo que esa fiscalización iba por mano más bien de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. De alguna manera, el superintendente dijo, deberíamos estar fiscalizando en conjunto, pero dijo, esto es menester de la SEC en este caso. ¿Eso tiene que ver con la autorización para instalar eh, una generación eléctrica? pero desde el punto de vista del servicio básico, eh, corresponde a ella eh, haber hecho las preguntas al menos pertinentes al ente regulador específico. Uh -huh. Pero lo concreto es que en Chile, y yo lo digo porque esto pasó, insisto, en Agua Chañaral hace dos años atrás, la Contraloría determinó sumarios, eh, no sabemos qué pasó con los sumarios, eh, el ángel de la guarda termina al final agotado. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos nuestra tarea. O porque cuando intentamos hacerlas alguien sale y dice no, no se meta ahí, no haga eso porque no es su competencia. Yo creo que aquí hay dos temas. Uno, lo que ocurrió y las consecuencias desde el punto de vista de la población y obviamente las consecuencias que trae para la empresa lo que allí ocurrió y nosotros creemos como, como parlamentarios en la Cámara, en el Senado eh, y en este caso la democracia cristiana que aquí hay que caducar la concesión y entregarla a un administrador provisional mientras se decide quién la toma. Y por otro lado... Desde el punto de vista de la prevención, de los planes de contingencia, del ente regulador, de qué ocurre con un servicio que es tan básico, el agua potable. Antiguamente, yo no sé, pero es más joven, pero yo me acuerdo que mi abuela, mi madre, en nuestra casa, había una conciencia de tener bidones de agua en caso de emergencia, eh, cierta preparación o cierta cultura. Hoy día, la verdad es que la. La prevención, la contingencia, no es parte de nuestro día a día. Porque los ciudadanos finalmente confían en las empresas de servicios sanitarios, en este caso. Y al final del, al final del día también en el Estado, en el rol que cumple uh -huh. desde el punto de vista de velar por eh, sus intereses. Y yo creo que aquí la empresa privada y el Estado no, hemos hecho la, no han hecho, no hemos hecho la pega. Senadora, durante la mañana, junto al presidente de la ADC, eh, presentaron una carta justamente al presidente Piñera solicitando con los argumentos por ley también, eh, caducar la concesión de sal. De hecho, entiendo que desde 2003 son tres las empresas sanitarias que se le ha caducado la concesión, por distintos motivos. Ahora, la pregunta es la siguiente, y justamente lo decía el ministro Moreno, hay que esperar la investigación de la superintendencia. ¿Por qué la democracia cristiana en este caso quiere quitar la concesión nosotros, antes de la, los datos y la información que traiga la superintendencia? Nosotros creemos que aquí hay una causal evidente de caducidad, eh, y para poder declarar la caducidad se requiere un informe técnico de la superintendencia y lo decimos en el oficio. Ya. Yo además lo había oficiado ya hace dos días atrás al presidente, al ministro de Obras Públicas, al uh -huh. superintendente eh, y también eh, oficial al Consejo de Defensa del Estado. Pero están solicitando la caducidad igualmente. Pero para poder decretar la caducidad hay que tener un informe técnico. Eh, ahora, desde el punto de vista de los, de los requisitos para mantener la concesión, claramente aquí no se ha... Eh, mantenido el, eh, el servicio y por lo tanto nosotros creemos que hay causales para eh, invocarla. La norma es clara y dice garantizar la continuidad y la calidad de los servicios eh, y eso está contemplado en el artículo 35, uh -huh. eh, por lo tanto nosotros creemos y además en el artículo 97 del reglamento, nosotros creemos que hay causal, pero no se puede decretar si no hay un informe técnico y en eso somos bien rigurosos aquí, lo fui yo en el oficio que ya había mandado antes y además las consecuencias para la comunidad. Y yo le pedí al Consejo de Defensa del Estado que también vaya contra la empresa, por lo que esto significa que hay perjuicios no solamente para los particulares, también para, para el desarrollo del país. La cantidad, y tú lo mostrabas en esta nota, ¿no es cierto? La cantidad de perjuicio económico para la ciudad, para la región, son altos. 8 millones de dólares para el comercio. ¿Cuántos, ¿Cuántos no hoteles, cuántos restaurantes? Sin entrar en la cosa pública ...del punto de vista de los hospitales, los consultorios, que no han tenido este servicio. Y por lo tanto también ahí habría. ...una responsabilidad que debe perseguir el propio Estado a través del Consejo. Ahora, estuvo durante la tarde también un actor relevante que de hecho usted hacía mención... ...que es el Superintendente de Servicios Sanitarios eh, que está desarrollando esta investigación... ...estuvo en la Comisión de Salud de la Cámara y se le preguntaba justamente por la eventual eh, el fin de la concesión de sal... ...y él señalaba que caducar la concesión podría, en algunos casos, todavía no está el informe completo... ...de la Superintendencia, ser un mal menor, principalmente porque, primero... La caducidad se da cuando hay eh, fallas reiteradas o. o bueno, tiene 85 reiterados. procesos de fiscalización. Claro, de empresa habría que sumar en eso, pero, pero me quería quedar con algo más del proceso que vendría después de caducar la concesión. Él señalaba que podría ser un mal menor, principalmente porque al caducar la concesión se pide un administrador provisional, en un luego registro. la licitación, en un requisito, luego la licitación y pueden pasar meses donde nadie está controlando y entregando el servicio como actualmente la hace la sanitaria. Ah, yo entiendo, y ese, esa es una respuesta que debe dar el superintendente, si él ha hecho la pega, si hay un registro de administradores provisionales, estos eh, administradores cumplen con ciertos estándares mínimos. Eh, sino, bueno, doble falta para el superintendente. ¿Pero puede el administrador perdón? provisional eh, mantener el servicio de suministro? Para eso, para eso está nombrado, uh -huh. eh, no es que lo tome la superintendencia, como por ahí dijo el ministro, sí. lo toma el administrador, quien tiene que estar en condiciones de, obviamente, asumirlo, si no, obviamente, no tendría sentido la figura del administrador. Y tal como tú le decías, tú lo decías, ha habido eh, dos oportunidades de eh, administradores provisionales, el 2003 con Aguacor uh -huh. y eh, los Molles en 2012. Eh, esta, esto no es algo nuevo, no es tampoco tan alejado, eh, el 2003 probablemente sí, pero el 2012 no. Eh, y yo creo que eh, la pregunta que nos tiene que responder el superintendente, bueno, ¿él está preparado para una situación así? ¿La ha previsto? ¿O la verdad es que pensó que esto nunca iba a pasar y por lo tanto no tenía importancia hacernos cargo de qué pasaba con la normativa y con los planes de contingencia? Usted piensa, senadora, eh, tomando sus palabras, que. Así como hay críticas a Cesar, también deberían haber críticas a la Superintendencia de servicio sanitario en este caso, que de hecho no se han dado. Yo fíjate que partiría por eh, preguntar qué pasó con el sumario que ordenó la Contraloría en el caso de Aguas Chañaral, eh, hace dos años atrás. Uh -huh. eh, si se siguieron los sumarios, si hay sanciones, no hay sanciones. ¿Y qué hizo la Superintendencia en ese caso? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Los gringos hablan mucho de las lecciones aprendidas. Cuando estas cosas pasan, revisamos los procesos, vemos en qué nos equivocamos y rectificamos. ...se hizo hace dos años atrás, no se hizo... ...nos quedamos ahí en el limbo pensando que alguien iba a responder... ...y no íbamos a tener problemas... ...yo creo que Chile es un país que producto de su naturaleza... ...vive con eh, situaciones complejas... ...por lo tanto debieran ser cosas que revisemos... ...y lo más importante es que eh, seamos rigurosos... ...y tratemos de apegarnos obviamente a la normativa... ...que es lo que entiendo que está haciendo el gobierno... Uh -huh. ...pero también seamos transparentes a la comunidad... ...y no les mintamos... ...porque hoy día es demasiada información la información llega y al final siempre se sabe. ¿Mentir como lo hizo Esal? Que dijeron varias autoridades, entre ellos el Intendente de la Región de los Lagos. Mira, eh, creo que al final siempre se sabe cuál fue la verdad. Uh -huh. eh, y uno tiene que ser tremendamente riguroso en esto, porque la fe pública no cuesta nada perderla. Y en el caso del de, eh, gobierno, el Estado, las empresas privadas, la verdad es que sería muy triste que se pierda. Esal eh, revisa y entrega el suministro de agua potable en eh, sectores de... ...los lagos y los ríos, son 32 localidades... ...y si no Chiloé y, y Palena... ...y Chiloé y Palena... ...o sea, ahí vengo a la siguiente pregunta... ...en la eventualidad de que se caduque la concesión... ...también, lo que se explica en la ley... ...¿es la concesión de Osorno, mucho se hace la pregunta... ...o es de estas 32 localidades? Mira, eso lo tendrá que determinar eh, la autoridad... Eh, ...estamos hablando que solo en este hecho... ...se vieron afectados 48 mil hogares... Uh -huh. eh, ...no sé, un poquito menos de 200 mil personas... Eh, y eso es algo que obviamente tendrá que determinar la autoridad. No soy yo la autoridad en este caso. Uh -huh. Por último, el ministro de Obras Públicas hablaba de eh, la necesidad de fortalecer la ley de servicios sanitarios, eh, que ha sonado con mucha fuerza de distintos ámbitos políticos. Ahora la pregunta es, si el diagnóstico se hace tan rápidamente con esta emergencia, y en otros casos también se ha escuchado, ¿qué ha pasado en el camino? ¿De quién es Menester finalmente esto? ¿Del Ejecutivo, del Parlamento, de la superintendencia correspondiente? Yo... Yo fui superintendenta, no de, no, no, no de servicios sanitarios, pero uh -huh. me tocaba fiscalizar la ley de accidente del trabajo de enfermedades sí. profesionales, lo, los créditos, las licencias médicas. Eh, y uno como autoridad reguladora eh, debiera ser capaz de hacer propuestas al Ejecutivo. Vuelvo al tema de Chañaral. Cuando eso ocurrió, ¿hubo propuestas de la superintendencia? ¿La escuchó el Ejecutivo de la época? a seguir el caso? Eh, obvio. Eh, ¿Qué pasó con las nuevas autoridades? ¿Vieron eso? Eh, reflexionaron en torno a lo que había pasado ahí y si podía volver a pasar, eh, si hay fallas regulatorias o hay fallas eh, legales, legislativas, yo creo que el primer llamado a plantearla sobre la mesa es el que regula y fiscaliza, y obviamente la autoridad política eh, del ministerio respectivo. Bien, senadora Rincón nuevamente, gracias por acompañarnos. Gracias a usted Que esté muy bien.